Un server con mods Bastante extraño En plan, tienen mods Pero los gustos, eh tampoco, tampoco son demasiado Le he robado estos matamores A un nota hace 0 ¿Qué nota? Ahí está Eh... Por aquí hay gente, tío, pero no sé dónde exactamente. Voy a dejar mi cama por aquí. Tengo una cama. Perfecto. No puedo tirar nada porque se ponen las cosas muy rápido. Me parece. He visto uno. No tengo... heli, Un poco de heal Por aquí esto Aquí yo... Puta, tío. No tengo aquí el esto, tío. La cama. Me la acaba de romper la cama, el cama. Cabronazo, tío. Una bueno, tonta. Ahí. Sí. Eh... Ahora sí no puedo morir. Ahora es el momento en el que no puedo morir. La puta, tío. Aquí son muchos teams. Yo creo que con esto que yo llevo va que chuta. ¿Y esto? Mira nadie corre. ¿eh? igual ahora de matamores, perfecto un poco de healing, no puedo, no? a intentado raidear con las matamores, verdad? tiene toda la pinta las cosas como son, tiene toda la pinta vale Y yo, mmm, algo para pa tirar árboles Bueno, me hago un Locker, ¿sabes? Uff, necesito la Blowtorch Que estaba allí, atrás Ahora me hago un Locker Hijo puto, aquí yo No sé de dónde coño me ha salido, pero vamos Está aquí Tengo un home aquí atrás Y el noto cosa, guarda cosa El detonator Yo El detonator Cúrate, cúrate Hostia, no tengo gilinquillo que yo no tengo healing. ¿Qué hago? Mira, blowtorch. A ver, blowtorch. Esto, esto, esto, esto, esto. esto. No tengo vida, tío. Buah, son muchos, tío. Barra o me. ¿No me ha visto? Tú tres balas nada más, eh. No puede ser. No, me ha roto la cama. Qué perra. Qué perra. <ríe> vale, aquí tengo yo... Aquí vamos a ponerlo. Em eh. eh. Glass. Un glass. Sí, dime cuál es. Eh... Se llama Shadow Storm. Se llama Shadow. No? Eh, no no está? Toma un arma, para ti. dije que creo que he hecho algo raro. Vale, nada. Toma esto, para ti. ¿La gente por qué ha cogido y ha hecho una casa? ¿En dentro de un árbol. ¿En dentro de un árbol. Ya. ¿Esta es la nuestra? La nuestra es la, la, la pequeñita. De maderito Vamos a matar a gente, que necesito ropa, estéril ¿Dónde Me han reventado ¿Dónde? Fuera, de la casa Vale, pero Son más de uno Son dos Son tres <risa> ¡Uh! ¡Dispara! ¿Eh? ¡Me los he cargado a todos! <risa> Venga, mándame TP Vale, espérate que le estoy pegando a uno Vale, ya está pues me voy a quedar con sus pantalones ¿Eh? ¿Y dónde está la, la superarma que me has dado? No sé, por ahí <ríe> ¡Qué malos! <ríe> me había quedado sin bala Aquí está, cariño Oye, que de casas, ¿no? ¿Que de qué? ¿De casas? Sí Ya Joder, hay un cerdo. No lo mates, eh. No voy a decir ni dónde está el cerdo para que no lo mates. Yo lo he matado. Joder, las casas que están subiendo. Uh. Me he en una... Hala, hala, esto que es. Uno por la espalda, no... ¿Está matado? Sí, me... Hala, hala. Eso no va para mí, ¿verdad? ¿Vienes a intentar ayudarme? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Estoy yendo, ¿sabes? a matas ya? No. Qué no Me he cargado a... Mira, está ahí arriba. Venle, venle, venle, atácale. ¡Hola! Muérdale, muérdale, muérdale. Está ahí arriba, está ahí arriba, cariño. ¡Ay, visto! Vele, vele, salta por ahí, salta por ahí. ¿Por dónde por aquí? Sí. Dispárale. Joder, que no se está ahí. Vale, estoy escondiendo. De mi. ¡Ah, ya hay una! Y yo en vez de esconderme, cuando lo he visto pues he ido a le he disparado. Ea, los dos muertos, hasta luego ya. <risa> Hostia, están disparando desde dónde? Nos han disparado. Ah, porque hay gente. A sí. la Ay, ay, ay. Ay. ¿Qué hubo? ¿Qué De nada, no tenía nada. Lo que necesitamos. hubo? Está, está coche hubo? ¿Qué mete y la dice que en el coche <risa> muy bien cariño. porque como hubiera bajado ha flotado me, me están disparando oh. voy no oh, eh. pues acéptame que están ahí mis cosas en mi cama voy joder dónde está mi coche ahora si está aquí el tío está aquí al lado dónde aquí al lado está por ahí ahí ahí venga coge esas va? cosas vale hoy joder que no, no sé dónde está mi coche <risa> mira tú gira y vas a ver fuego <risa> ah mira pues sí <risa> al cual joder. no eh, por ahí va uno todos muertos